Hola, hola, bienvenidos. Eh, hoy día viernes vamos a tener una súper invitada. Espero que todos hayan tenido una super semana llena de mucho trabajo, muchas actividades y de excelentes resultados. Creo que no está de más aprender un poco más acerca de otras estrategias, de otras representantes que nos puedan aportar y que nos puedan ayudar a enriquecer nuestro entrenamiento. El día de hoy nos va a acompañar es Carles Mancilla, ella es desde New Jersey, ella es experta pues, en ventas, es lo que más le gusta. Ella desarrolla eh, lo que es el liderazgo, pero también le encantan las ventas. Así que unos segundos en lo que la traemos. Unos segunditos. Bienvenidas a todas, gracias por conectarse. Hola Nercy, bienvenida. Buenas tardes, eh, ¿cómo estás, Scarlett? Buenas tardes, ¿cómo ha ido, Ana? ¿Cómo ha estado? Bienvenida a, a este su espacio. Estamos muy felices de que usted haya aceptado la invitación y de participar. Sí, gracias. Gracias por darme esta Alcanzar a otras personas, a otras representantes, a cómo pueden llevar su negocio eh, con una forma más organizada, con unas ventas más altas y poder también este, tener su propio grupo de negocio y salir más adelante. Así es. Buenas tardes a todas, gracias por conectarse. Ya tenemos a nuestra invitada lista para responder todas las preguntas. Así que, ¿qué le parece, este Scale, es si nos comienza comentando lo que es su historia con Avon? Bueno, eh, yo soy líder avanzador bronce. Tengo seis años en la compañía Avon. Eh, soy círculo de las rosas. Eh, yo empecé eh, con mi líder, eh, Claudia Orecchio. Ella empezó a enseñarnos de cómo nosotros podemos seguir adelante, cómo podemos prospectar, cómo podemos vender. Entonces, yo seguí todos sus consejos que nos estaba dando y también mi líder, Magdali. Entonces, eh, yo lo que hice, empecé primero a comprar los de los demos, los productos de los demos y poder demostrar a los clientes los nuevos productos que van a salir. Porque recuerde que todo negocio requiere una inversión. Entonces tengo uno, tiene que invertir, aunque sea empezando de 50 o 100 dólares, que no es mucho, pero es bastante el logro que se puede obtener con esa cantidad de dinero. Entonces yo me compré una maletita escolar de los muchachos que llevan a la escuela y empecé a poner todos mis productos ahí. Y yo entraba de un lugar a otro lugar promocionándoles, eh, vendiendo los productos porque como que mi, mi especialidad es las ventas. Como que me gusta mucho vender, mucho enseñar el producto, que tastean el producto, eh, que lo vean en, en persona como se dice el producto, que lo conozcan, eso es lo que me gusta más a mí. Entonces yo empecé a entrar de negocio en negocio porque por donde yo estoy es un área donde hay mucho comercio. Yo vivo aquí este, en Union City y hay una avenida que se llama Bergen Light Avenue. Entonces en esa avenida hay todo, es como 60, 70 bloques de puro comercio por las dos aceras. Entonces hay una gran oportunidad de poder uno mostrar los productos y también hacer prospectos. Entonces eso fue lo que yo me enfoqué y entonces solito, solito empecé con órdenes pequeñas y ahora... Y yo creo que está diciendo unas órdenes de, de $1,500 a $2,000 dólares por campaña. Entonces, me ha ido muy bien. Eh, he siempre estado ganando algunos premios, cada reconocimiento que nos han dado cada año, nos están dando unos premios. Entonces, yo he estado en esto de... De poder impulsar más mi negocio ahora con la nueva línea que estamos esto, eh, cogiendo todos nosotros el con la Face vaya, Shop. Yo Entonces, yo he estado haciendo unos flyers que quisiera yo mostrarles para que, para que ustedes tengan una idea de cómo yo he hecho para yo poder impulsar más mi ventas. Sí, pero, bueno, eh, déjame bueno. que lo que pasa es que estoy aquí en un negocio que me dieron permiso para yo poder también mostrar, porque yo siempre estoy trabajando. Mañana tengo presentaciones en dos negocios, en uno que es este, una música donde venden herramientas, o sea, instrumentos musicales, y en el otro es un laundry. Entonces, yo no sé cómo voy a hacer, pero tengo que ir a los dos negocios. Pero yo le voy a mostrar ahora mismo que tengo acá los flyers. Estos son los flyers, no sé si me llegan a ver. Ok. Este es de la línea aquí. Entonces, yo le hice como claro. si fuera un set que los cuatro productos, ustedes saben que es viene champú, acondicionador, el suero y el spray protector, yo lo tengo a 77 dólares, pero si ustedes sacan la cuenta con los sigue sale como 82 dólares, pero ¿qué pasa? Cuando ellos ven los precios así, entonces yo le digo, mira, con los tases porque recuerda que iban a cobrar los tases entonces yo le digo, sale 82, pero si usted se va a llevar hoy mismo, yo le voy a dejar en 80 dólares y le doy un regalito. O cualquier una cremita de manos, o, cual, o un Chuck's tea, o cualquier otra cosita más económica, pues yo le regalo. Y entonces de esa forma yo he podido vender muchos sets de estos champú. Y yo lo vendo por CES. Yo no lo quiero vender individualmente porque la persona para que, para que vea resultados en su cabello, tiene que usar los cuatro pasos. Porque si solamente le vende uno solo, va a decirme, uy no, no me resultó, porque que no está completo el set entonces, mejor venderlo por set y así ve los resultados mucho mejor. Pongan entonces, atención, chicas, ser. pongan mucha atención porque ella acaba de decir algo fundamental. Eh, ella ¿Tú? dijo, no lo voy a vender por unidad porque entonces el cliente dice, no me funcionó, vamos a venderlo por ser Me encanta esa estrategia. Claro que sí, eso es lo que me ha estado funcionando bastante, vendiéndolos por sets. Ahora el otro set que también lo estoy vendiendo, aunque es más caro, pero sí se logra vender cuando uno le muestre el producto. Entonces son estos sets que es de la línea de Face Shop, que es justamente lo que nos regalaron, ahora uno usa la orden. Entonces está ahí el limpiador cremoso de agua de arroz. Está la crema de aceites, está el limpiador y esfoliante por el cuerpo y está la crema hidratante con zika. Y estos es son los cuatro set, o sea, los cuatro productos, perdón, yo lo estoy vendiendo a 93 dólares, pero con los tases sale como 99 dólares. Entonces, lo que yo le digo al cliente, le digo, mira, solamente déme 95 dólares y llévese la caja A a 5 dólares la caja A de la campaña 24 que está dando ahora. Entonces, con eso, llevándose la caja A que tiene okay. cuatro productos, todavía más, entonces la gente se va contentísima y ya no me pagan ni los 25. Y se lleva todos este los productos más la caja A por 100 dólares. Okay. O sea, yo creo que es una oferta bien formidable, bien genial, que la gente lo pueden aprovechar. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo ahora y siempre me cargo, yo le voy a mostrar ahorita que me traje mi carterita de trabajo, que no es muy grande porque yo no puedo cargar mucho peso también, entonces yo lo que me he hecho, me conseguí una bolsita, una bolsita que es como interneable, porque ya vimos que viene la lluvia y todo eso, entonces en ello yo cargo mis samples, ya les voy a sacar. Estos son los samples de Chi que nos dieron en Red Fest. Uh -huh. Yo lo que le hago probar es el serum, porque es el único producto que se puede probar en el momento, porque el shampoo y el condición no se puede porque tiene que lavarse el cabello. O si no, también lo puedo, puedo oh. hacer probar el spray, okay. o sea, el spray térmico, que es... ...de ahora, recuerda que eso es como si fuera un bloqueador solar para el cabello. Eso es lo que yo le dio a la gente. Aunque usted no se vaya a utilizar la herramienta de calor, como la tenaza, la secadora, échese eso para que salga afuera, porque le va a proteger de los rayos, que de todas maneras hay rayos solar, aunque estemos en invierno, hay rayos solar. Entonces es como si fuera un bloqueador solar para su cabello, para que no se queme. Y más que nada para las personas que lleven el cabello tinturado, le va a proteger más. Entonces eso es lo que yo le digo para que también utilice. ahora lo que le voy a mostrar es el otro. Ok, tengo una pregunta, usted. tengo una pregunta ver, corazón. Silvi de Miami quiere saber cómo usted hace o cómo consigue esos flyers. Bueno, estos flyers yo les saqué de los demos. No sé si se dan cuenta, en este título está ya en el demo, que es en la campaña 23, en el 24 que nos dieron. Entonces yo me fui a una imprenta y yo le dije que me hiciera a favor de hacerme como un diseño. Ok. O sea, un, como un diseño gráfico, se puede decir. Digo, hazme algo bonito, le digo sí, coja las fotos que están ahí en el demo, ponga el mensaje que pone en el demo también, hazme algo bonito, le dije así, bueno, tuve que pagar, claro, porque como Vamos, digo, todo está, el negocio tiene su inversión. Así es. Entonces... Con esto yo tuve que pagar por, los dos, por las dos páginas, solamente me hice dos copias porque como les digo es un poco carito, pero valió, vale la pena, vale la pena la inversión que me está dando, ya recuperé la inversión sinceramente de lo que yo hice por estos flyers, no, no, pero yo lo no. hice en una imprenta. En una imprenta yo le hice, si gusta, yo le puedo mandar, yo le tengo por correo electrónico, yo le puedo mandar a su correo electrónico para que usted pueda distribuir a las personas, las representantes que quieren tener estos flyers y ya poder imprimirlos y poder también hacerlos porque yo lo tengo en una, en una mica, o sea, como una cosa plástica para que no se me dañen porque como esto lo estoy cargando para todos lados, okay. no quiero que se me estropee la página. Entonces esto es lo que yo me hice. Y aparte me hice, eh, déjame enseñarles. Um. Bueno, a mí me encanta, mientras ella busca su material, a mí me encanta la forma en que ella se está organizando, chicas. Este, de hecho, este, ella tiene una estrategia. Cuando estuvimos hablando por teléfono, me habló de una estrategia que más adelante la va a mencionar. Así que pues vamos a poner mucha atención. Ok, eh, la estrategia que me estaba diciendo ahorita es de que de la campaña 24, recuerde que es la, para mí como la única campaña que es la que están promocionando todos los productos que están saliendo nuevos ahora para estas fecha, fiestas navideñas que se vienen. Están todos los adornos, los muñecos, todos los productos nuevos que están sacando. Entonces recuerde que esa es la, esa es la campaña que tiene como 221 páginas creo yo, entonces yo hago promocionar más eso porque ya después recuerda que estos productos se acaban rápido, se acaban muy rápido cuando ya las personas quieren encargarlas, cuando ya pasa pues, por vamos después de, de Thanksgiving ya dicen no, ya no hay, entonces ya se queda descontentas, por eso que hay muchas personas que dicen no, que okay, Evo no tiene los productos, que esto, no. Lo que pasa es que uno mismo, como representante, tiene que promocionar anticipadamente todo y avisarle a toda su gente de que compren ya los productos para que puedan seguir con las promociones. Entonces, eso es lo que yo, porque en las siguientes campañas, yo he visto los libros que ya tengo ya la 26 y la 1, son menos de 200 páginas, Tiene menos cosas. Ya no están todos los productos que están promocionándose ahora mismo. Entonces tienen que aprovechar de hacerlo ahora mismo. Por eso que esta es la, esta es la campaña, la campaña que tenemos que sacar el, el jugo, como se dice a todo. Sí. Es la campaña que tenemos que salir todos los días y, y, y promocionar en todos lo, los medios que uno pueda publicar sus productos, porque eso es lo más importante para mí, eh, tener que empezar a, a promocionar desde ahora, porque ya de aquí pasa Thanksgiving y ya, ya casi ya estamos cerca, como se dice la Navidad navidades, y ya a última hora no es bueno adquirir sus productos, porque ya no, a nosotros nos ponen en aprietos y no podemos nosotros darle el gusto a los representantes de darle los productos que nos están pidiendo. Entonces tenemos que aprovechar pues, desde ahora, ya ha comprado o quizás uno mismo surtirse un poquito en su, en, o sea, con uno mismo comprar anticipadamente para que no se quede sin sus productos. Porque yo al menos de la línea LG yo he comprado bastantes productos, he comprado también mis casitas navideñas porque yo sé que eso me compra mucho. Ahora está saliendo eh, los muñecos de Elsa. De, la, de frozen de frozen too entonces precioso. también ya lo estoy comprando sí. y también yo sé que tengo muchos a padres madres de familia que tienen sus niños y les gustan estas muñequitos entonces ya también ya lo voy a pensar promocionar entonces aprovecharlo desde hoy a que separen ya los regalitos entusiasmada la gente que ya que ya compre o hacer las canastitas yo creo que muchas saben hacer las canastitas también aprovechar con las canastas navideñas y así de esta forma uno puede impulsar más El, Creo que se nos ha frisado un poquito la, la, la, la señal, pero es porque sí. ya está en un lugar, chicos, así que paciencia. ¿Ok, Scarlett? Sí, perdone, que lo no, que pasa no, es que no están, yo quería mostrar aquí algo. Mira, okay. yo hice también estas, estas tarjetas de presentación, no es de, no es de cartón, no es de cartulina gruesa, es de papel grueso nada más. ¿Pero qué pasa? De esto yo lo cogí la idea de una representante, yo no sé si será Alba, no sé quién fue que puso, sí. pero yo le puse con mis datos. atrás como ven ahí, yo le puse el QR, creo que es, Ajá. de la barra de, nosotros, de la tienda electrónica que nosotros tenemos. Sí. Entonces, cuando yo voy por la calle y yo... Quizás de alguna forma, yo no tengo mi, mi catálogo en ese momento. Lo que yo sí llevo son estas eh, tarjetas y yo les digo a las personas que escanean, porque la mayoría siempre tiene su teléfono iPhone. Lo escanean y automáticamente entran a la tienda electrónica de uno de AEVO. Entonces, esto es, lo que, es la otra estrategia que yo le iba a decir a Lisa okay. de la semana de, de ideas. Que yo me mandé a hacer también estas tarjetitas ya con el escáner para que una vez entra a su tienda y una vez hagan sus compras, sus pedidos sin esperar tanto tiempo de que se le haga llegar el catálogo, de que chequeen el catálogo, uno mismo estando ahí con la persona le puede indicar, ¿qué es lo que está buscando? Una fragancia, ok, vamos a fragancias y ahí busca lo que las ofertas que le dan y ya, o sea, es lo más rápido y lo más sencillo, entonces tienes dos opciones, la tarjeta de presentación y por la otra cara, tengo aquí para eh, eh, impulsar mi negocio para las personas que están interesadas en registrarse en prosperar entonces o sea que mira, una inversión muy buena ¿ve? o sea no Exacto. no es que no es que dice, no no se puede sí se puede yo, yo recién estoy tratando en esto me recién ahora porque estuve mucho cosas haciendo más antes con mi niña ya mi niña gracias a dios ya tiene la mayoría de edad entonces ya ahora le dejé sola como se dice a ella y ¿Sí? me estoy dedicando más a fondo a mi negocio porque recuerde que cuando uno tiene niños siempre hay que llevar al médico y hay que hay muchos peros, pero ahora eso es la oportunidad de que me estoy dando yo misma, de creer en mí misma, de que yo sí puedo hacerlo y esto es lo que estoy haciendo y se es, está dando muchos resultados, se está dando muchos frutos. Eh, yo fui a donde Alicia, que me invitó al, a la oficina allá en Nueva York. De hecho, la está y viendo en este momento, dice, Alicia. Mira". Sí, ay, gracias. Entonces, <risa> yo me dice, mira, estás en la Toxel, las 10 mejores de las ventas. el yo, digo, ¿cómo? Yo ni no sabía de verdad que estaba en la Top Y y yo dije, oh, wow, le digo, tanto que, y en poco tiempo, porque esto recién acaba de salir, hace pues, dos campañas, nada más que estamos con esta, promocionando esta línea LG, la facial, entonces yo digo, oh, wow, entonces voy a seguir, porque uno le emociona bastante eso, que uno está en una lista muy privilegiada, yo digo, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir vendiendo, voy a seguir haciendo cosas para yo poder seguir eh, vender más, mucho más, y también pues llegar a hacer quizás un, un paso más de liderazgo, ¿no? Quiero también avanzar en liderazgo, saber prospectar cómo hacer que la gente se inscriba de inmediato y no esperar que no, yo te aviso, no, yo es mañana, porque hay muchas respuestas que siempre dicen así que hoy no tengo tiempo, que mejor otro, cuando estoy trabajando o cuando estoy haciendo otra cosa. Siempre hay cosas, pero por esta zona, como le digo, donde yo estoy, eh, sí hay mucha gente que. Que está interesado. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es organizarse y salir a, a comunicarse con esas personas. Y una pregunta. Y eso, pues, eso es todo lo que... sí. sí, y una pregunta. ¿Usted trabaja medio tiempo o tiempo completo en un trabajo regular, Escarles? Bueno, yo estoy entre medio tiempo, tiempo con... Hay días que estoy tiempo completo y hay días que solamente medio tiempo. O sea, a veces tengo que hacer mis cosas. Tengo que salir, pero yo la mayoría de todo el tiempo, los seis días, de las, o sea, siete días son la semana, pero seis días de lunes a sábado es que yo trabajo. Ok, y. Los domingos sí, no. Y le, pregu mm. le pregunto eso porque quiero saber, queremos saber de usted cómo es que se organiza, eh, porque levantar una venta de 1.500 quincenales no es nada fácil. Este, porque requiere, eh, usted misma lo ha dicho, estrategia y tiempo. Entonces, cuéntenos cómo es que usted se organiza dentro de su, de su horario regular y cómo es que ha logrado ser tan exitosa. ¿Cuál es la disciplina que usted utiliza consigo misma? Bueno, eh, yo siempre llevo un cuaderno borrador que apunto de todas las llamadas que me hacen. Ahorita mismo que estamos en transmisión... Me estuvieron llamando cuatro personas y le tuve que cortar porque no le pude responder. Pero yo le puedo devolver las llamadas. Entonces, son personas que yo les conozco ya de mucho tiempo. Eh, yo voy siempre de puerta en puerta tocando las puertas para que, y dejando las revistas si está interesadas en comprar los productos. Pero como yo estoy llevando siempre mis muestras, es que las muestras ayudan mucho. Yo llevo mis muestras de perfumes, de crema, a veces compro el tamaño grande, la, a mí las cremas Añú, yo tengo las chiquitas cremas Añú para que lo prueben. ¿Te acuerdas que son las mini travel que hay? Esas son como muestras mías. Porque yo puedo comprar las muestras en, en las tarjetitas, pero como eso se acaba rápido, entonces yo digo, no, mejor a las chiquititas lo cojo. Entonces, yo eso lo que yo hago es, eh, siempre estar en contacto con mi gente, siempre mandarle las revistas por Messenger. Yo le mando la revista electrónicamente, siempre eh, llevo un control de las cremas cubando, una persona me compra el C de las cremas Añú, yo le digo que okay, compró ahora en el mes de noviembre, como esos duran tres meses, entonces de aquí a tres meses será pues ya febrero, no, de noviembre, enero, en enero, ya se cumplen los tres meses, entonces yo les lo estoy llamando, le digo mira señora María, ya se está acabando sus cremas sin que yo sepa, pero ya se está porque ya se controla aún el tiempo, ya se están acabando las cremas, entonces ya necesito usted hacer otro orden. Le podría hacer la orden, mira que está en especial ahora. Llévese el C completo que está ahora 52.49 creo yo. Y se puede llevar una limpiadora de 7 dólares. Entonces le voy dando esas ofertas. O sea, las ofertas que están en las revistas, a veces yo eh, compro las ofertas anteriores que están más baratos. Y lo vendo como como si fueran las la ofertas anterior o sea, no sol, no solamente lo que está en la revista que, que está caro a veces, sino lo hago con la oferta anterior, porque como quiera yo no estoy perdiendo porque yo lo compré con la oferta. Entonces, le vendo siempre con oferta, con promociones. En cada paquetito que yo vendo, yo siempre pongo un regalito. Okay. Yo nunca dejo de poner nada de regalos. Siempre, si son de 20 dólares, una muestra de perfumito. Si son de 30 dólares, también una cremita de mano chiquita. Si son de 50 dólares, una crema de pies. Y así según lo que me van comprando, es más grande el regalo que yo le voy dando. Okay. Entonces, y siempre tener... Eh, la cordialidad, cordialidad con la gente, o sea, ser una persona muy tranquila, muy paciente, escuchar todo lo que las personas nos dicen, tener una paciencia única, porque hay personas, hay personas que no, no tienen paciencia, dicen, no, esta señora me quiere comprar, y se va, no, no es así, uno tiene que escucharle hasta el último para que uno diga, oh, no, esta señora está buscando este producto, y de esta forma uno puede um, vender y hacer las ventas. Esa es la forma que yo me organizo okay. para yo poder vender toda la cantidad que yo vendo, porque ya la gente, como le digo, siempre me conocen y me buscan, y entonces de esa forma, y como la atiendo de esa forma, porque todas se llevan un regalo, no hay nadie que se vaya sin ningún regalo, aunque sea un de cinco dólares, le regalo aunque sea un, un muestra un sampito chiquito que antes eran de cartoncitos, creo que ahora ya le descontinuaron, pero yo siempre le estoy dando un regalito. Entonces ella se ve emocionada dice, uy, mira, compré 5 o 10 dólares y me da un regalito. O sea, se van contentos porque a la gente le gusta que le regale, que le mimen. ¿eh? Okay. Entonces esa es la forma que yo hago. Y, y, y cuando usted se encuentra, bueno, sabemos que hay cambios eh, a cada rato en la compañía, los precios suben, otros bajan pero hay clientes de que están acostumbrados a ciertos precios. Entonces, ahorita hemos tenido un aumento de precios en alguna categoría de producto. ¿Cuál es la respuesta que usted le da a, a esos clientes? No, pero hace un mes yo lo compré a $9.99 y ahora viene a $15 dólares por ejemplo. Entonces, ¿qué le ha a ese cliente? Okay, right. Bueno, le digo que ya los, eh, los precios están subiendo, que hay que tratar de... de acostumbrarse y aparte eh, yo le digo si usted le gusta este producto le va a querer comprar o sea supongo un perfume faraway que es el número uno al menos para mí sí. que se vende bastantísimo entonces a veces si le ve muy caro en la revista yo lo enseño en las revistas eh, de especiales que hay unos folletines especiales da, en la revista está el faraway supongamos el faraway a $13.50 más una cremita perfumada Correcto. y yo le digo mía si usted lo está viendo este precio muy caro mejor cómprese esto y, le, y de todas maneras va a tener dos productos por el precio de uno o sea Exacto. porque un, un solo perfume es a $13.99 sí. entonces todavía menos todavía y se va a llevar dos productos entonces yo aprovecho en ese momento cuando la persona me dice no que está muy caro y digo sí pero yo le puedo ofrecer esta oferta quiere esta Sí, está bien, dame. Entonces, de esa forma yo hago la, el, el, a que la gente no se desanime y siga comprando el producto. Okay. O sea, yo sé que todos los precios están subiendo, los perfumes, las cremas también, porque me dicen, ay, no, es caro, es que es tan caro, porque si antes le conseguía 20 dólares la crema Ñu, ahora está casi 24 y malo los casi 25 dólares. Sí, sí. Le digo, sí, ha subido el precio, le digo, pero para que usted no lo sienta tan pesado, cómprese completo. La caja sea, buscarle un cliente, una opción, ¿verdad? Claro, siempre buscarle otra, no decirle, no, porque vamos a hacer? No se puede decir eso. Exacto. Tenemos que buscar la otra forma de cómo eh, a, a, que la persona, el cliente, eh, se ponga a pensar, diga, no, si sí, la señora Scala me está ofreciendo otro precio, mejor lo voy a comprar así. Okay. De esa forma usted nunca va a, perder, va a perder ni la venta ni el cliente. ¿Y, ¿y, qué le responde, que va, ¿Y qué le responde cuando le dice, bueno, mejor me voy a esperar cuando salga en oferta? ¿Qué, ¿Cuál es su respuesta? Ah, yo le digo, mira, no esperes porque después va a salir más el precio, eso va a subir más. Sí. Aprovecha ahora mismo que yo le estoy ofreciendo esta oferta. Correcto. Ya esperas para la, la siguiente campaña, ya no lo voy a poder ofrecer porque recuerde que a la vez también se acaba la campaña y ya uno mismo ya no puede comprar con esa oferta que le está ofreciendo ya uno tiene que comprarle con otro, con otro precio, entonces yo le digo, no espere, no espere, le digo, cómprelo ahora, que ahora es la única oportunidad que usted pueda comprarlo. Yo sé lo que le digo porque yo tengo ya seis años con esta compañía y yo sé los cambios de precios que tienen de una campaña a otra campaña. Me encanta. Entonces, sí, y entonces de esa forma se, le convenzo, le convenzo al cliente y me dice, oh, claro, está bueno, entonces dame una vez y ya, y yo cierro la venta con esa persona de esa forma, o sea, nunca esperan, siempre dicen, pero hay, hay algunas personas, yo sé que hay algunas personas que no le gusta eso, o sea, que le convence, que esas personas un poquito más fuerte de carácter, que sí, me dicen, no, no, no, yo mejor regreso, yo mejor regreso, y digo, bueno, señora, mira lo que se está perdiendo, le digo, cuando vaya a regresar, se va a dar cuenta del cambio, y a veces ha pasado, han regresado de dos meses quizás, han pasado tiempo, y me dice, eh, Quiero la misma oferta. No, yo ya, los, yo ya no lo tengo esa oferta, le digo. Porque yo le dije aquel tiempo, pero usted no quiso, y ahora mira. Y a veces hasta se rasca la cabeza. <ríe> como que viene, se jala los pelos. Dijo, ay, no, porque yo no aproveché en ese momento? Y yo le digo, yo le estaba diciendo, le digo, yo le estaba diciendo para el bien suyo, que aproveche ya mismo ahora la oferta. Okay. Entonces ya, de, ya cuando ya le hago entender, ahí me dice, no, si sí, mejor la próxima, yo mejor la voy a comprar cuando usted me diga las cosas. Y de esa forma es que yo siempre hago mis ventas. O sea, son, eh, yo tengo que, eso sí, que caminar mucho. Ahora en el frío eh, se me hace más duro, pero como yo tengo, gracias a Dios, mi esposo, y yo siempre le digo, ahí lléveme a algún lugar, eh, tengo que entregar esto, tengo que ir a cobrar, tengo que... Eh, dar una demostración ahora de los nuevos productos, llévame, hazme favor, le digo, ok, está bien, está bien, yo tengo que, pero tengo que también yo meterme en la cabeza que tengo que aprender a manejar, sí. porque ya, te, ya es hora ya de aprender, de soltarme, de estar sola, porque no puedo tampoco todo el tiempo depender de mi esposo, pero él es muy buena gente, me ha ayudado mucho. Eh, yo sé que Claudia Magdali, Alicia también me se me acaba de conocer, es muy buena gente, él siempre está la conmigo la para todos Magdali. lados, nunca me deja Magdali. sola, él me viene. Eh, me dice a dónde te tengo que llevar, a dónde tenemos que ir, qué vamos a hacer. Él siempre espera órdenes mías. Entonces me dice, ok, está bien, vamos aquí. Me encanta, me encanta. Es fundamental sí, es el esposo, el, el esposo en el negocio, ¿verdad? Es fundamental. Este, ¿qué lo convenció uh -huh. a él a ayudarle, Scarlett? ¿Lo convencieron las ganancias o lo convenció? ¿Qué lo convenció? Ok, le convenció dos cosas. Uno, que yo tengo mi. O sea, que me vio que me gustaba eso, que mi, tra, mi, mi don, mi trabajo, mi vida es vender. Que él me, sent, él me veía feliz, me veía realizada, me veía con una actitud positiva, me veía tan alegre. Entonces él dijo: No, a ella le gustan las ventas. Y otro. También me dice mío, usted no tiene a nadie que decirle a tal hora tienes que llegar, tienes que ponchar tarjeta, tienes que ir rápido corriendo a la parada de buses a tomar el bus y ir a tu trabajo, no. Usted no tiene a nadie que decirle nada, usted solita se maneja su negocio como usted desea. Usted quiere trabajar hoy, levantarse temprano y salir a trabajar, lo hace. Si usted no quiere trabajar pues se queda en casa, como se dice. Y también vio la otra forma, es que empezó a subir mis ventas, porque él, me, él al principio no me creía, me decía, vas a perder tiempo, me dice afuera, ¿quién te va a comprar esos productos? Me dice, ¿quién te va a comprar esos desodorantes? ¿Quién te va a comprar esto? Entonces digo, no, déjame, yo no le hacía caso a él, sinceramente, yo le decía, no, usted váyase a dormir y déjame a mí sola, que yo me voy por ahí a buscar mi, mi rumbo, mis rutas, si y yo hago lo que yo, me gusta a mí. Y él me dejaba, gracias a Dios, muy paciente él también, me dejaba. Y cuando yo venía y le decía, mira todo lo que he vendido. Y me ¿todo lo vendiste? Sí. Wow. Y entonces ahí empezó a darse cuenta de que a mí sí me resultaba... Perdón, se fue la señal. Que eso era... Lo que me gustaba a mí, que eso era lo que, lo que era mi pasión de, de estar aquí. Fue que yo, eh, él me, me acompañó, o sea, él me decía, no, entonces ahora te voy a acompañar y voy a ver cómo, cómo usted hace su negocio. Y cuando y ya le forma, ganaste, yo la ganada, ¿qué le dijo? Cuando yo llegaba a casa, pues él me decía, ¿qué vendiste? Y le enseñaba todo el dinero, digo, mira, todo esto vendí y eso sí, yo soy un poco muy, muy organizada, yo soy muy ahorrativa, todo lo que yo vendo sinceramente yo no gasto en nada, ni una taza de café me compro, porque yo tengo que separar lo que yo gane y tengo que separar lo que yo voy a pagar mis, mis invoice de Avon que tengo que pagar por los productos que yo estoy encargando, yo no utilizo para nada, nada ese dinero, ni para mi esposo no, yo lo, lo separo. Ya después lo que yo veo al mes, lo que, me, lo que gané, ahí le digo que okay, esto va a ser para la comida, esto para mí, ya, ya separo. Porque eso sí, yo siempre le digo a la gente cuando yo registro, usted tiene que tener dos carteras o dos billeteras. Uno de su trabajo regular que usted quizás tenga y de su negocio aparte, nunca lo mezclen. Si ustedes los mezclan, nunca van a tener su ganancia. Si ustedes dicen, no, se me provocó un sándwich con café y algo y cogió del negocio, olvídese, ese sándwich y ese café ya no retorna ese dinero. Ese dinero ya se gastó, ya se perdió y usted ya no le va a devolver esa cartera que cogió. Correcto. Eso tenlo por ello. Entonces yo soy muy organizada en eso. Yo soy, no que es duro, porque el ser duro es otra cosa, digo yo, eso es ser organizada porque, con su propio negocio. Sí. No, no en cosas que innecesarias que no necesita malgastar. Siempre lo que tenga un poquito, invierte en su propio negocio, haciendo sus flyers, haciendo sus tarjetas, comprando sus muestras, siempre, y siempre va a tener dinero usted, siempre va a tener eh, en la cartera de negocio, porque hay que separar como le digo las dos carteras, siempre va a tener algo que le va a sobrar y dice uy no con esto ya me puedo ir de viaje con esto ya puedo pagar mi teléfono de este mes con esto yo ya puedo comprarme algún gusto o salir a comer con mi familia cualquier cosa siempre hay y lo que pasa es que hay que tener organización con el dinero yo no estudié nada de marketing pero eso es como sentido común que uno tiene que tener como profesionales como personas de negocio que somos eso ya es sentido común de cada una separar el dinero si tengo que comprar la comida, yo ya sé que tengo que separar para mi comida. Y, ya, y comprar lo necesario, no necesitamos de llenarnos tantas cosas para poder vivir. Con lo poco que uno tiene, uno, uno vive feliz y tranquilo, no necesitamos tener tantos lujos ni tantas cosas. Entonces, bueno. por eso que eso es lo que a mi esposo le gusta de mí, que yo soy muy organizada, muy ahorrativa, y pues gracias a Dios estoy saliendo adelante cada día más. Bueno, le gusta a su esposa y a mí me encanta, porque yo lo que he escuchado de usted es que usted es muy disciplinada, muy organizada, eh, pero tengo una duda. ¿Usted se, se sí. hace su proyección por trimestre, por semestre o, o al mes? Porque para llevar el control que usted tiene es porque depende gracias. de lo que vende, al igual que yo. Yo dependo de mi trabajo, de, de cómo desarrollo mi grupo y de mis ventas. Pero si yo le hago la pregunta a usted es porque me encanta la forma en que lo ha explicado. ¿Cómo usted se proyecta? ¿Mensual, trimestral o por semestre? ¿Cómo sí, se, no. se organiza sus ventas para tener los <risa> resultados que espera? <risa> bueno, yo le hago por mes. Siempre por mes yo me, yo me proyecto por los demos que nos da Evo. Entonces yo analizo primero cuáles son los productos que sí se van a vender. O sea, yo veo primero cada producto que nuevos que ponen. Esto sí, según, es que según la cartera de clientes que uno tiene. Mayormente mis clientes son de productos cosméticos, de cuidado de la piel y de cuidado del cuerpo. Mis clientes que yo tengo no son mucho de joyas, no son mucho de ropa ni carteras, ni nada de accesorios como para el hogar, no. Entonces, yo me enfoco en esos productos. Entonces, según como yo veo mis clientes, entonces yo me organizo con los productos y es donde yo más eh, me enfoco, pero mensualmente, mensualmente es mi proyección que yo hago. O sea, no es um, ni quincenal ni porque como uno paga su renta, ¿no? Cada mes uno ya tiene que desde que inicia el mes, uno ya tiene que ir juntando quizás para la renta de final del mes. Correcto. Entonces, yo usted va proyectándose cada semana, ¿cuánto tiene que separar para que vaya juntando juntando cada semana y llegar al mes de renta? Gracias. Entonces, eso es lo que yo hago. Okay. Yo hago como si estuviera pagando mi renta. Entonces, yo voy juntando y juntando y entonces digo, yo tengo que vender ahora esto, porque es fácil. O sea, uno con 10 con clientes que usted venda diario, se hace la cantidad que yo estoy vendiendo. Sí. No necesitas vender por cada cliente que le compre 20, 30 dólares, solamente que sean 10 dólares. A 10 clientes son 100 dólares diarios. Por 5 días o 6 días que usted salga a, la, a comprar, a, a vender, ya son 600 a la semana. Por 4. Okay. Ya son $2,400. Claro. ¿sí? Entonces, ahí es donde uno se proyecta. Como yo también compro para, para mi esto, o sea, para lo que las personas me quieran comprar del momento, entonces yo ya tengo ya el producto en la mano. Okay. Eso es lo importante también. Ok. Alicia tiene una pregunta para usted. Eh, ella quiere saber cómo ha reaccionado su clientela con los nuevos productos. Eh, ella se refiere porque los precios son un poquito más altos. Ella quiere saber la reacción de su cliente. Ok. Eh, bueno, la reacción, eh, las personas que me han comprado han sido mayormente personas jóvenes, personas um, de 25 a 30 años, son las personas que me están comprando estos productos porque son personas que tienen un trabajo quizás más seguro, siempre tienen su trabajo, ¿no? Y, y tienen el medio de cómo comprarse como son jóvenes, quieren siempre verse bonitas, quieren verse hermosas. Entonces, esa es, esa es la gente que me está comprando mayormente estos productos. Eh, gente mayor es muy poco por los mismos medios, quizás que no tienen, no tienen los medios para comprar, pero hay una forma de que se puede hacer. Uh -huh. Que hagan, eh, que si no tiene ahorita mismo el dinero completo, yo le hago hacer un depósito. Okay. Yo le digo, no se me preocupe, usted sí lo va a tener los productos, pero usted me puede hacer un depósito ahora. Y para la próxima quincena me hace el siguiente depósito y así usted se lleva todo el producto. O sea, de esa forma también yo estoy haciendo, pero no resulta mucho, pero de ahí se tiene que hacer, o sea, se tiene que hacer algo. Pero mayormente la juventud, o sea, las personas más jóvenes me están haciendo las compras de estos productos. Okay. Yo ya tengo eh, dos, tres, tres muchachas de 25 años que me compran y me dijeron, mira, escala pero si yo vi este chi... En un, en un en Walmart creo que lo venden también, pero de una etiqueta roja. Okay. Y yo le digo, no, estos son exclusivos de Avon, directamente para Avon. Y yo le hice la comparación porque yo personalmente, yo no lo publiqué porque no lo quiero publicar, <risa> yo personalmente me fui a una tienda de a Face Shop. Okay. Una tienda que se llama así, de Face Shop, y yo vi los precios igual o sea, los precios, los productos igualitos, igualitos como los vende Evo, los vi ahí. Y los precios, sinceramente, son de 10 a 15 dólares más. Ok. Así que yo a veces a las personas, cuando me vienen viene y me preguntan por esos productos, ah, pero yo le puedo comprar en otro lugar. No le digo. Usted lo puede comprar, pero el doble de precio va a pagar por lo que me va a pagar a mí. <risa> Correcto. Así que... Usted puede buscar, puede buscar en las redes sociales, puede buscar en otro lugar, en Amazon quizás, puede buscar en otro lugar y nunca va a encontrar el precio que Avon le está ofreciendo. Y más que, más que nada, el set que yo le estoy vendiendo, que es el precio menos de lo que está en la revista. <risa> está un Así poquito es. menos de lo que está en la revista. O sea que son precios solamente exclusivos míos, Exacto. nada más. Entonces, por pues, esa forma es que yo estoy haciendo las ventas. Ok. Y bueno, ya para terminar esta pregunta tengo que hacérsela. Eh, ¿Usted está trabajando el incentivo para el viaje de Jamaica, Este Scarlett? Sí lo he estado haciendo, pero lastimosamente yo no voy a poder llegar, por más que me estoy moviendo ahora. Ok. No lo puedo, porque que me piden bastantísimo, bastantísimo, porque el año pasado yo llegué a nivel McCorne. Ok entonces de 65 mil creo que vendí el año pasado uh -huh. y entonces ahora Avon eh, me pidió que tengo que vender como 78 mil y sinceramente yo no he podido llegar por lo mismo que eh, empezó el año muy como se dice muy frío las ventas empezó muy bajo por todo lo que está pasando a nivel nacional o sea el país que estamos viviendo ahora con, con nuestros gobiernos o sea, hay muchos en el área que yo estoy, lastimosamente somos puros hispanos, okay. puros latinos. Entonces, eh, la gente está un poco asustada, un poco con miedo. Entonces, eh, al principio del año fue muy duro para mí las ventas. No querían saber nada de compras y cosas. Empezaron a, un poco a irse los clientes también, a irse a otro estado. Hay muchos clientes míos que se fueron también del todo. Entonces, eh, bajó mucho y no pude yo alcanzar este nivel que me está pidiendo ahora para el viaje a Jamaica. Pero usted me sabe, me que, tenemos, ido, pero, usted sabe que tenemos varias maneras de ganarlo, eh, eso es en ventas. Eh, yo en realidad estoy igual que usted, pero, pero lo voy trabajando en tres maneras, Scarlett, y le digo para que se me anime, que no se me quede en el camino, porque 25 mujeres hay que inscribir para ganárselo, ¿ok? Eh, se lo puede ganar en ventas uh -huh. de grupo. Yo sé que usted tiene su grupo abajo de usted y yo sé que también eh, uh -huh. en ventas personales está difícil, pero tiene dos opciones. Revise los requisitos, igual que todas las que están conectadas, hay que revisarlos porque pueda que se lo gane. O sea, todavía hay tiempo. Tenemos cinco campañas para lograrlo, así que ánimo. Uh -huh. Claro que sí, eso es lo que vamos a a, sacar, a salir. Voy a salir a conversar con mi líder, con Magdali y vamos a tratar de, porque ella ya se ganó, ya se ganó ya el viaje, entonces voy a tratar de eh, registrar, registrar gente para poder ver si me puedo ganar el viaje, yo sé que tenemos Exacto. cinco campañas, no, siempre es posible las cosas Exacto. y vamos a ver qué pasa, Dios quiera que sí me pueda llegar a, a ir de viaje y encontrarnos allá personalmente. Es que tiene que ganárselo, tiene que ganárselo, eso es una obligación. <risa> Porque no nos podemos quedar en casa, así que ánimo, ánimo. Este, bueno, aprovechemos de despedirnos, este, le agradezco muchísimo este, el que haya tomado su tiempo de, de compartir toda su sabiduría y sus técnicas de trabajo con nosotros. Las compañeras que han estado conectadas, créame que si yo estoy emocionada al escucharla, ellas también, en ver la pasión con la que usted trabaja y, y en ver también de que todas tenemos este, momentos difíciles, pero... Así como las estamos animando a ella, yo la quiero animar a usted a que revise los requisitos porque tenemos que viajar a Jamaica, no sé cómo, pero tenemos que ir porque Alicia la va a estar esperando en Jamaica también. Y si usted no va, pues imagínese, ¿verdad? Ok. <risa> bueno, claro que sí. Ahí vamos a seguir trabajando entonces. Claro que sí. Bueno, chicas, muchas gracias por haberse conectado todas. El otro viernes tenemos otra súper invitada que ustedes ya la conocen. Ella es la señora Alba Tavares, así que desde ya comiencen a, a promover la otra reunión. Muchas gracias, Scarlett, este, que le deseo muchísimas más bendiciones y éxitos en su negocio. Gracias a ustedes por la oportunidad de darme, gracias Alicia, también a todas las muchachas. Espero que le hayan apuntado en un cuadernito todos todas las ideas, todas las cosas que yo estaba diciendo para que lo pongan en práctica. Vean que sí se va a poder, sí se puede vender, sí se puede llegar a más alto. Solamente tienen que ponerle, como se dice, corazón, tiempo, mucha paciencia y voluntad de que su negocio no es solamente un pasatiempo, sino es un negocio que ustedes pueden ser mucho mejor es lo que están ahora. ¿Okay? Ustedes pueden ser líderes, pueden hacer todo lo que ustedes quieren con este negocio, aunque nos da tantas oportunidades, tantas cosas que nos dan todos los días. Así es. Un beso. Gracias. Besito. Gracias a todas. Feliz fin de semana a todas. Gracias. Bye. Bye.